Os traemos otro contenido más de Armaga FX. En el vídeo de hoy vamos a ver qué es la profundidad de mercado en apenas 4 minutos. Así, a lo rápido, saludos de Claudio Alcaraz. Para que puedas entender el contenido que vamos a explicar en el vídeo, damos por aclarado que tiene sentados ya los conceptos como qué es el bid y el ASC, los tipos de órdenes que se pueden ejecutar en la bolsa CME, también la teoría de la subasta. Y en su defecto te invitamos a que puedas pasar por nuestro blog y leer los artículos eh, que tenemos dedicados a esos conceptos. También en nuestro canal de YouTube tienes listas de reproducción creadas para aprender con Armaga FX, donde tienes interesantes webinars que te explican el mecanismo del cruce de órdenes y otros tantos webinars y contenidos educativos que están en la lista. En la lista de casos prácticos puedes ver ejemplos de operaciones que hemos ido colgando en nuestro canal sobre operaciones hechas en el mercado. Entendido el concepto en el cual se mueven los precios, vamos avanzando un poco más y aprendiendo en lo que es el movimiento del precio a través de las órdenes pasivas y activas. En el DOOM, el default Market, Vienen toda la relación de órdenes pasivas. El Default Market significa profundidad de mercado y por ello se habla o se menciona de lo que es la profundidad de mercado. Es donde está toda esa cola, esa relación de órdenes pasivas. Pero esto ya lo hemos explicado, no vamos a seguir en esta línea. Vamos a ver cómo interactúan esas órdenes pasivas y activas simultáneamente.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 Llegamos a los cuatro minutos prometidos y solo decirte que seguiremos con más ejemplos, con más casos prácticos a través de nuestro canal de YouTube. Te recomiendo que te suscribas al canal para recibir estos contenidos nada más los publiquemos. Muchas gracias por formar parte de la comunidad de Armaga FX y te emplazo al próximo vídeo.